Soy Miguel Noguera, eh, me dedico ahora mismo a, a hacer un espectáculo que se llama Ultra Show en, en distintos teatros y también he escrito algunos libros y básicamente es lo que hago ahora. se me ocurren durante el día por, por algo que he visto, tal. pues eso, todo eso yo lo voy redactando, y entonces, bueno, escojo algunas de ellas que creo que pueden funcionar delante de un público y que me apetece explicar, entonces las hago ahí una, una lista ¿no? de, de esas ocurrencias y las llevo conmigo al, al, al ultrashow y y voy, voy contándolas, voy un poco escogiendo cuál contar. Y también, eh, como voy dibujando, algunas pues llevan imagen, pues al final las proyecto, eh, un power, tipo PowerPoint. Al final del espectáculo también hay ocurrencias que llevan una imagen. Y últimamente, bueno, ya hace bastante que hay una introducción también que es en forma de imágenes, que ya es un poco un comentario de: Ah, eh, mira, he visto esto, hay estos carteles por la ciudad, os habéis fijado que es un poco más abierto el tema. Y eso es el ultra show. O sea, en realidad es una hora en la que explicó esas ocurrencias una tras otra, sí. Hay ideas es que igual las he repetido 20 veces en directo, entonces ya la veinteava no te vas a equivocar. Quiero decir que quizá la primera fue bien porque estabas muy entusiasmado por explicarla, pero esa primera vez yo no la había ensayado, o sea, yo no, no hay un momento en que yo esté solo gritando y haciendo eso porque no... no. Entonces sí que hay un momento en que esa idea, yo digo, ah, venga, pues voy a probarla. Entonces a veces funciona, ¿no? O sea, yo estoy como contento de, mira, esto es nuevo y, y ahí ya sé casi forma. Entonces cambio alguna cosa de, ah, esto no se entendió, aquí me lié muchísimo, aquí... Esto es mejor decirlo después. Pero eso ya es para la siguiente vez que lo hago delante del público. Y va ganando, va cogiendo. Por lo que, en cierto modo es un ensayo, eso, pero no hay un ensayo... En no hay un texto, hay gente que tiene el monólogo escrito, luego lo, lo, lo... sí, lo, han, son como textos, y esto no, no hay. Me gustan las cafeterías porque oh, es perfecto ahí. Oh, hace como un gemido de porno, ¿no? Qué asco. Oh, oh. No, pero que en casa estás como un poco... Puedes estar muy cómodo porque te pones la radio, si estás dibujando bien, si has pillado como concentración y va bien el dibujo, puedes pasarte unas horas, pero si no es como un poco, un poco triste, ¿no? no tienes nada a donde mirar realmente. En cambio en una cafetería estás obligado a estar un poco, como que no puedes tirarte a dormir ni poder. Y, estás ahí y hay muchos estímulos todo el rato, gente que pasa tal. Ah, y hay como un morbo ahí de, de, de flaner, ¿no? de, de, de mirar, que me gusta y es, para mí es agradable trabajar en cafeterías. O sea, si alguien te da una buena noticia, hay gente que se alegra mucho espontáneamente y a mí me cuesta mostrar algún tipo de sensación. O sea, tengo que forzarme. Pues me dicen, ah, ¿qué ha pasado esto? Ah, muy bien, ¿no? Muy bien. Pues se nota que es como que, que es un coche que estaba parado y que de repente tiene que arrancar y... Uh -huh. Ah, muy bien, me alegro. Bueno, a ver, si me ves en el escenario, no, no, no puedes deducir cómo soy. O sea, puedes pensar que soy una especie de Leo Basi. Bueno, no sé cómo es Leo Basi. No, pero persona histriónica y como re, que reta a la gente. Una especie de tipo, ah, esto es una mierda, estoy harto de esto, ah, las terrazas. ¿Sabes? Este, este tipo de persona como que se hace notar y que, que te como empuja y te... Y no, no sé, digo, porque en el show como grito mucho y tal, igual la gente piensa que oh, esto se apunta a un bombardeo y está loquísimo y llama la atención y... ¿Sabes? Como es un showman en la vida, ¿no? Y, no, y es todo lo contrario. Entonces, claro, hay una diferencia, claro. Es un espectáculo, tras show, Realmente dices, bueno, esto es como humor, ¿no? En cierto, es una especie de monólogo así un poco delirante y el tío se está como tomado ahí por, por una, una vehemencia. Y, y entonces tiendo a pensar, bueno, al final, si la gente lo ve así y tal, pues seré humorista ¿no? o cómico cuando esté. Pero de, internamente, eh, o sea, yo, con respecto a... a a lo que hago yo, yo no me pienso como humorista ni nada de eso. O sea, yo no me pienso a mí mismo como humorista ni me interesa especialmente la cuestión esta de lo, de lo gracioso o de hacer reír y si no hace reír fracasa, se hace reír. O sea, todo ese tema me la... Está claro que en el Ultrashow show es muy necesario que esté la risa. Yo estoy intentando hacer reír de alguna forma, pero el núcleo de eso no es hacer reír. O sea, no un poco contradictorio pero o a sea, mí es muy triste la, la cuestión esta del, del cómico muy triste o sí, tanto incómoda y es que ellos, a ellos se les juzga solo por si hacen reír o no y ellos mismos se juzgan solo por si hacen reír o no solo si hacen reír o no y, y, y me parece algo no sé que es muy cruel o sea Quiero decir, que, que cualquier otra rama creativa, gente que hace cortos o escribe relatos, no, es un poco más tranquilo todo, ¿sabes? Pero el cómico está ahí delante de una gente que le exige que, que sea gracioso. Y, y si el tío es desconocido a esa gente, porque es una cuestión simbólica, es decir, que si el cómico es conocido, ya se bien, Da igual lo que haga casi. O sea, si sigue en su línea, se bien. En cambio, si ese mismo tío, lo pones ante un público, tiene que ganarse ese público. Y, y hay como esa cuestión cruel de no, te, no, no tenemos por qué respetarte. O sea, tú, tú estás aquí como ofreciendo algo, estás aquí desnudo intentando, haciendo un poco ridículo y tal. Y nosotros tenemos el derecho por, culturalmente de incluso mostrar rechazo en el mismo momento de poner mala cara, de hacer incluso algún comentario en voz alta, de pues vaya, pues vaya rollo, ¿no?, tal. Y eso a mí me parece eh, muy, muy cruel. Yo no lo he vivido nunca porque, claro, mi, mi entrada en esto ha sido bastante anómala y no he tenido que pasar por todo este, que de hecho no hubiera pasado, de esta gente que empieza como en open mic, ¿no?, eh, micro abierto, no, no, no, me refiero a cómicos, ¿eh? de estos que van a un bar y, bueno, tienes tres minutos y ahí está el público, ¿eh? y, y no sé, es como, me parece muy bufonesco, como de, venga, baila, de, mm, venga, va, venga, te salvamos, bueno, por ahí un poco, y si no, a la mierda afuera. Ta. Y es así de cruel, realmente, la cuestión está de los cómicos, ¿eh? y yo no, o sea, no, no me identifico con eso, me parece muy, muy, muy duro. Es, es, es mi sustento, eso es un gran motor, porque si no, probablemente habría cosas que diría, ay me da palo, no voy a ir aquí, ¿no? o sea, si yo tuviera el dinero por otra parte, no. O sea, hay una parte que es pro, por profesión, oficio tal, y la otra es ya la más como íntima o pura, ¿no? Y, y es, bueno, igual, igual que un artista hace su obra, o sea, es una... una es tu forma de, de trascender, ¿no? O sea, los, se supone que, que tú como persona quieres dejar algún tipo de rastro más allá de tu existencia limitada, entonces quieres crear algún tipo de signo o de algo que te sobreviva, o bueno, no, simplemente que, que viva de forma autónoma a ti, que supongo que es el impulso... Es un comentario del mundo que lleva tu, tu firma y, y eso es la, única, es la única forma de decir he estado aquí, aparte de que hayas tenido hijos y que hayas dejado alguna impresión en alguna persona que te haya conocido, pero es tu única... cuando no tienes un saber, no tienes un proyecto para la gente, no tienes nada más que tu presencia, es una cuestión como un poco de una mirada, quiero dejar constancia de esta mirada de, de, de esto y A ver, tengo amigos que son muy de esto, ¿no? De, del rollo 15M, ¿no? pro común, toda esta movida así moderna que hay, así, todo este debate, ¿no? Podemos, ¿no? Todo este. Tengo amigos de la facultad, entonces ellos como que a mí me llega un poco la flyra, ¿no? A través de ellos. Yo no estoy en, en ese asunto, pero me llega un poco y me suena o como ha oído campanas el tío, ¿no? A ver, yo tengo que admitir que a mí en el fondo me la suda todo esto. En el fondo, o sea, si, si nos enseñamos a mi vida, es como si no existiera nada de esto. A mí me llega ese discurso, como me llegan otros, y puedo estar muy de acuerdo y decirlo, oh, pero luego, o sea, yo a una manifestación no he ido, ni he ido a… no, no he ido. O sea, tengo amigos que van y que en Twitter ponen, vamos, pero yo no voy. Igual si hay una de estas ya como, ¡Ah! como que va todo Dios, ya te sientes como, venga, va, y vas ahí como... Pero entonces no, no puedo hablar desde el activismo porque no soy activista ni, ni, ni, ni, ni me he adherido a ninguna causa porque tampoco tampoco me he visto, ¿sabes?, como un caso muy cercano de alguien que, oh, tío, es que lo van a desahuciar voy a ir a ayudarle, Ahora, vamos, no. Entonces, claro, es como que lo ves un poco, ¿sabes? Que, que es un poco de boquilla, es como izquierdismo de boquilla, que, oh, sí, sí, estoy, estoy muy de acuerdo y hay que, hay que hacer un partido democrático de verdad y que la gente, y coño, y todo este dinero que se va, y... pero claro, yo pues, estoy ahí como que, tampoco creo mucho en la gente, en general, me parece que al final la gente es bastante... En general todo el mundo quiere necesita seguridad, sus cuatro amigos, su familia. Mientras tengan, si tienen dinero se callan todos, ¿sabes? O sea, yo creo que es muy fácil callar a la gente si de repente les va bien a ellos. Muy poca gente sigue en la actividad. Normalmente es gente que, que les ha dado muy cerca y están llenos de rabia, entonces protestan, que es lo que haría cualquiera. Pero si no te ha tocado es como sí, sí estoy muy de acuerdo, pero. ¿A dónde vas a cenar hoy y tal? Venga, va. Sabes como que hay poca gente que, que tenga un, espí un espíritu, una cultura crítica a nivel político. Le viene de familia normalmente. Pero si no es una cuestión muy coyuntural. Yo la gente, si les das cuatro cosas que ellos se vean bien de ego y tal, con comida y buena, buena casa, ya está. es una presión de, de como de de, de, de, chas, de, de como criticarse a uno y de tener un concepto muy bajo de sí mismo constante no un reflejo de hacer eso constantemente entonces se genera siempre la sensación de culpa de buff esto que estás haciendo realmente tiene razón es una mierda esto uf, se van a dar cuenta de que bueno has preparado estás repitiendo este... ¿Sabes cómo va? Eh? En realidad es un muñeco para la gente, lo único que quieren es que te pongas a gritar, no entienden nada, se ríen sin ningún motivo, se ríen arbitrariamente, esto que acabas de decir, no, no sé por qué se han reído aquí, es todo un malentendido. O sea, todo, y eso genera como una presión, pero a un nivel de culpabilidad, no, no, no tanto de venga va, intenta ir. Entonces sí, sí, hay como una serie ahí de, de, de luchas internas por, por estar entusiasmado por lo que dices, por estar conectado con lo que dices, por todo, no, por no liarte, toda una serie de, que genera una presión, sí. por lo que hay descanso, sí. siempre hay una búsqueda como de un, un regocijo ahí en un, mira, aquí no te puede pasar nada, no, no se te puede culpar de nada, has hecho todo lo que tenías que hacer. Esto es constante, o sea, es obsesivo, todo el día estoy pensando sí, en hay eso. Mucho porque como tengo mucho tiempo libre, quieras que no, siempre hay... No, pero ¿lo has invertido bien estas horas? Bueno, sí, pero no, pero... Bueno, pero has pasado una hora aquí leyendo esto que se puede considerar trabajo, porque has estado... Pero no, pero uff, pero aquí me he dispersado, pero bueno, se me ha ocurrido esto. Pero, bueno, esta cosa típica del oficio creativo, que se, se basa un poco también en la dispersión, en la atención flotante, entonces nunca acabas de tener una sensación de cansancio por haber hecho algo con las manos para los demás, sino que estás como sumido en tu propia mierda neurótica y, y, y supone que eso va a dar un fruto que porque recibes dinero y es una, una perversión de lo que es el proceso laboral normal, que es algo que no te gusta, que tú te impones pero que los demás necesitan a cambio de lo, de lo cual te dan dinero. Y esto se supone que te, te gusta mucho, que es tu razón de ser que, y no es así. ¿Sabes hay una serie de cuestiones morales, muy básicas, muy, muy cristianas casi, que están ahí todo el rato. A mí me pagan, ¿no? una, una, unas cantidades que dependen de la afluencia del público, que si es buena pueden ser elevadas, ¿no? muy, y, y lo mismo, cobrarías igual lo mismo por un mes de trabajo de, de camarero. Y en el fondo eso moralmente es, es una losa de culpa. Es decir, yo he trabajado de camarero y, y he cobrado menos que por, por una hora de, de, de esta noche. Y he estado 12 horas eh, al día. Entonces es como una sensación de, vale, vale que, hombre, pero tienes un mérito, no todo el mundo llega a agrupar toda esta gente y tal. O bueno, sí, no, porque te han puesto aquí a ti, simbólicamente ocupas ese lugar, podría ser otro, no.